Alguien dijo, punto, punto, me gusta todo lo que haces. Aquí vas a estar claro de la manera en la cual puedes bajar los videos de Facebook, así sean privados de los grupos de Facebook. Sigue las instrucciones que se mencionan abajo. Primero. Ubicas el video que quieres bajar y le da clic izquierdo para que se abra. Segundo. En la barra de búsqueda, lo sombreas y borras el triple W, y lo sustituyes por M, luego presionas entre. Tercero haces clic derecho sobre el video y le das clic a inspeccionar, eso está en el menú desplegable. Cuarto. Ahora le das clic sobre el video para reproducirlo, cuando esté reproduciendo haces un clic derecho sobre el video. se despliega otro menú, que dirá para abrir una pestaña nueva, allí le das clic. Quinto. Una vez abierta la ventana nueva, descarga el video dándole clic a los tres punticos, ubicados en la parte lateral derecha del video. Estamos listos, recuerda esto, Vivir bajo el sistema de MGTOW es algo bueno, el mejor de los negocios, edificándote a ti mismo, naturalmente todo el mundo debe seguir su propio camino, por motivos de desarrollo personal, es incorrecto pensar que MGTOW es la filosofía del miedo. Cuando MGTOW es una manera de gritarle al mundo que uno es más inteligente, que uno tiene una fortaleza emocional admirable y elevada, el MGTOW es la manera de decir soy mejor que ese grupo de huevones machos beta y hombres promedio, dependientes de las perras, carentes emocionales, que se han casado, y arruinado sus vidas, el que puede dar testimonio de eso, es aquel hombre que antes se casó, luego se divorció, finalmente quedó en bancarrota, mamando y loco, pero además con traumas psicológicos, pero además obligaciones vitalicias como lo es tener hijos, dar pensión de alimentos, cuotas de manutención y un verguero más. He visto de cerca muchos casos así. Abrir interrogación vas a luchar la vida entera por una estabilidad, para luego darle la mitad de tu esfuerzo a una mujer floja, una mujer que solo entra a una relación a exigir, a no dar nada bueno, a encerrarte en una cárcel de vagina, a ponerte la trampa del ratón, o sea, poner la cuca. Y cuando te pegues a ella, te mata de la manera más cruel. Si usted ya pecó, si usted ya cometió el error, no vuelva a cometer errores. Arrepiéntase y no peques más, no caigas en los viejos errores. Cállese la boca, haga sus cosas bien. Cualquier vaina, te haces una masturbación y si quedas con más ganas te haces otra. Son innumerables los beneficios, entre ellos se mencionan. Podrás ahorrar, podrás mantener calma, podrás evitar envolverte en traumas emocionales de mujeres, podrás evitar muchas cosas malas. Otro punto, invéntate comerte unos buenos bollos rellenos de carne o salchichas, hechos con harina pan. La compra será medio kilogramos de carne. Tres ají dulce, una cebolla o una rama de cebollín, un diente de ajo. Una harina pan de un kilogramo. Te van a salir 10 bollos. Si no hay carne o está muy cara, sustituye por cinco salchichas o una mortadela de esas y los aliño, igual los bollos se pueden hacer solo de harina pan y acompañarlos de mantequilla y queso, ahora para ser más práctico compra mejor un paquete de pan de perro caliente, les pones mantequilla y queso rallado, con eso comes la cena, por otro lado te haces un jugo de frutas o una vitamina de banana o un todiño o hasta con agua solamente, eso es bueno, una vez llegó un comerciante a un burdel y le dijo a la puta, quieres ganarte 10 mil dólares o un reloj de oro, la puta dijo. Sí, ¿qué tengo que hacer?, el comerciante respondió. Cómprame una rifa y si ganas, te llevas los premios, atención con esto. A cualquier mujercita tú te la puedes clavar, así la consigas en el mercado, así la consigas por Facebook. Lo único que se debe hacer es ofrecerle dinero y seguro la clavas, porque el que contribuye, tiene su derecho a comer pollo asado, ese vicio es horrible. Hay que evitarlo. En este punto, se piensa.